Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado Pasquet. Este proyecto está referenciado a una ley que tiene muy poca vigencia. Es una ley de este periodo eh, que fue promulgada el 28 de octubre del año 2016. Y, como bien señalaba recién el Diputado Pasquet, quizás la realidad lleva a esta suerte de ajustes de última hora para poder encaminar una situación que se ha salido de su cauce. Nosotros hemos venido siguiendo este tema desde hace un buen tiempo y vemos que el gobierno por parte del Ministerio del Interior ha venido sosteniendo desde hace unos cuantos meses la necesidad de derogar esta ley de libertad y vigiladas. En febrero de este año, en una reunión importante donde participó el Ministro del Interior, el Director Nacional de Policía, Lallera, el Fiscal de Corte, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia, Minivel y, eh, bueno, operadores que tienen que ver con esto, se señalaba la, la preocupación y el Ministerio del Interior claramente señalaba y alertaba que había que derogarla porque si no, en el correr de este año iba a haber una liberación de unos eh, 4.000 presos. Esto está en la prensa nacional, está como raconto, como crónica de esa reunión a la que hago referencia que ocurrió el 22 de febrero de este año. A lo largo de los meses y a medida que se iban sucediendo determinados hechos lamentables en nuestra sociedad se iban sumando las voces de parte del gobierno en, este, en esta dirección, en la dirección de derogar esta ley 19.446. El día 11 de junio vimos en la prensa nacional cómo desde el Ministerio del Interior se señalaba además que había que derogarla con un nuevo argumento que era que la OSLA, la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida, no estaba, en opinión del Ministerio del Interior, no está en condiciones de poder llevar adelante el control y la vigilancia que esta ley le establece. Y era así, entonces, otro argumento para poder, este, o para eh, fundamentar la derogación. Sin embargo, vemos que este artículo 2, que nos eh, llega y vamos a tratar hoy, sigue asignándole a esta oficina ese seguimiento, con lo cual entendemos que vamos a dar un paso en la dirección correcta al aprobar este proyecto de modificación de la 19.446, pero en definitiva va a seguir quedando renga, porque, repito, en opinión del Ministerio del Interior, esta oficina no está capacitada para llevar adelante ese seguimiento. Nosotros en el mes de junio, con los muy buenos oficios de nuestro asesor en la materia, el doctor Guillermo Maciel, elaboramos un proyecto de ley que presentamos el 12 de junio, concretamente, luego de escuchar por enésima vez al Ministerio del Interior pidiendo que se derogue esta ley, presentamos un proyecto en ese sentido, que en definitiva eh, lo que establecía era derogar los artículos 2 a 12 de la 19.446. Que vimos que en el repartido que tenemos en otras bancas, lo recoge en su artículo 11 el proyecto que envía el Poder Ejecutivo con fecha 29 de julio de 2019. En este proyecto que nos remite la Cámara de Senadores, entiendo está entre el artículo 11 y el 12, ese eh, giro en el cual quedan eh, derogados para los eh, futuros eh, delitos que se cometan luego de la aprobación de este ajuste normativo que estamos haciendo y de ese modo queda contemplado. Era cuanto quería decir, Presidente, muchas gracias. gracias.